en el sector Las Máquinas, camino a Mosco para que se ubiquen en el incendio que desde la ONEMI han nombrado como eh, Santa Cruz eh, bueno, lamentablemente hay, el incendio está descontrolado eh, ha afectado un par de casas eh, estamos en estos momentos activando también desde el municipio a través de camiones aljibe que están yendo hacia el boldo a rellenar las piscinas de donde sacan el agua los helicópteros y las distintas avionetas que van a, a, a apagar estos incendios. Eh, también agradecemos desde el sector privado, eh, una global también puso sus camiones aljibe para poder ayudar y apoyar. Está bomberos en el lugar, está carabineros en el lugar, está CONAF Y desde el municipio, desde Videco, ...van a entregar toda la ayuda social que corresponda... ...y evaluar eh, qué es lo que ha sucedido con los distintos vecinos. Así que llamamos a, primero que todo al, al autocuidado... Eh, ...a la tranquilidad dentro, dentro de todo. Están todas las alertas activadas... Eh, ...y les pedimos ahora más que nunca... ...que evitemos los incendios forestales. Este no es el único lugar donde hay incendio en, en la comuna... ...hay otro foco de incendio también en Tequeral que está ubicado hacia la zona sur. Están las condiciones muy similares eh, a lo que sucedió en el año 2017. Eh, hay poca humedad, hay viento, hay bastante calor. Así que a evitar eh, los incendios forestales, a evitar eh, encender fuego en lugares no aptos, a evitar el uso de maquinarias que puedan causar chispas y a cuidarnos. No nos expongamos tampoco en el caso de incendios si es que no eh, tenemos las capacitaciones adecuadas. Estaremos informando desde las distintas páginas del municipio y en los distintos medios de comunicación.